Hey como están amigos visitantes Amigos suscriptores del canal Un gusto que te regreso aquí con ustedes Y esta vez te traigo lo que es una licencia Para tu antivirus Avast, eh, La versión 10 La más reciente del 2015 eh, Espero que te guste Y vamos con el tutorial Te saludo a tu amigo Fran Centeno en este canal de android tuto pc entonces vamos con, con el tutorial eh, muy importante si tienes el avas instalado en tu ordenador o en tu pc, en tu computadora, lo que sea tienes que desinstalarlo y, y después reinicia tu ordenador normalmente y si ya lo tienes instalado entonces eh, vamos con, con la licencia después de la instalación muy fácil tienes que irte a www.avas.com www.avas.com y, y, y vamos a esperar aquí el él automáticamente te va a redireccionar a este otro eh, en español más que todo entonces eh, lo vamos a ir en, en esta parte de abajo la última y aquí donde dice premier la última la versión premium o la pro o lo que sea y vas a irte y lo vas a descargar eh, entonces aquí te va a decir cuánto cuesta te dice que para una pc cuesta 70 dólares pero nosotros le vamos a dar descarga a la versión de prueba le vamos a dar descargar la versión de prueba ahí abajo y te va a empezar a descargar un archivo ejecutable lo que te va a hacer es que se te va a instalar el, el, el ABAS en tu ordenador pero eh, este archivo tiene un tamaño de 4.7 megabytes y, y no es este, entonces le vamos a pausar y cancelar eh, en otras palabras no lo vamos a descargar y lo vamos a ir donde dice, si necesitas instalar avas en una PC sin conexión a internet, puedes descargarlo e instalarlo fuera de línea. Entonces tú lo puedes hacer aquí pinchando acá. Entonces eh, un, lo vamos a, a dar un clic. Un clic y esperamos que se descargue. Y ahora sí, me está diciendo que eh, el archivo pesa 170 megabytes. Bueno, esta es la el antivirus que vamos a tener que descargar. Eh, que es el Avar Premium Antivirus, la versión pro digámoslo así y pesa 170 megabytes, entonces eh, lo vamos a descargar pero si tú ya lo tienes instalado en tu ordenador creo que no hay necesidad de descargarlo pero si tú quieres actualizar a la nueva versión de avas pues, pues es bueno que lo descargue para que tengas la última versión de avas entonces lo vamos a, dar a iniciar descargue en mi caso y lo voy a dar a pausar y lo voy a dar a cancelar porque yo ya lo tengo descargado para no ser muy largo el vídeo entonces yo lo tengo aquí eh, entonces yo lo voy a dar a ejecutar como administrador Clic derecho, ejecutar como administrador Y esperamos que él analice el ordenador Y empiece lo que es la instalación Me está pidiendo un permiso, lo voy a dar que sí Y ahora sí, entonces él empieza a analizar lo que es él Ahora está empezando a analizar lo que es el ordenador Para empezar la debida instalación Voy a cerrar este Y ahora sí, ya me dice que instale la versión de prueba por 30 días y aquí, donde dice ya he comprado el producto, la mar instalación de prueba por 30 días. Pero la mar aquí, donde dice opciones personalizadas. Y aquí, vamos a desmarcar esto y la mar continuar. Y aquí es el URL donde él se va a instalar en el disco local C, archivos de programa y la carpeta que yo va a crear. La mar continuar en este caso quitamos las herramientas porque realmente son herramientas bien lo, dicho, bien lo ha dicho y aquí dice el escudo protector de tu PC entonces lo aquí en español y la vamos a continuar eh, aquí te está diciendo que el escudo del sistema de archivos todo lo que se va a instalar y se va a instalar en el disco C archivos de programa y todo el url el idioma que se instala en español DNS seguro y todo por el estilo vamos a continuar Bueno, entonces le vamos a, dar a continuar para que empiece a instalar. Bueno, aquí está instalando ya lo que es el antivirus. Voy a hacer una pausa en el video porque esto va a demorar algo y ya regreso con ustedes. Bueno, entonces ya ha terminado lo que es la instalación del, del antivirus y todo lo, lo único que tenemos que hacer aquí donde dice saltar el clic listo ahora sí ya tenemos el la base bienvenido a análisis entonces bueno ya terminó lo que fue la, la, la análisis y Aquí ya dice gracias por instalar Bueno, vamos aquí a donde dice opciones Donde dice suscripción Y su periodo de prueba ha caducado ¿Qué significa eso? Que él ya terminó los 30 días que ellos te dan Cuando tú lo instalas en tu ordenador Ellos te dan 30 días Y después de los 30 días ya Tienes que comprarlo para, para poderlo activar entonces aquí yo te traigo una licencia bueno voy a cerrar esto bueno entonces yo aquí te traigo una licencia que es válida para el 2017 eh, espero que te guste estamos en el 2014 y en el 2017 tenemos varios años y entonces y la que donde dice suscripción y donde dice introducir código de licencia y donde dice introducir un archivo de licencia Código de licencia y archivo de licencia muy diferente. Entonces, la marón dice introducir archivo de licencia. Vamos a dar un clic, te va a decir dónde tenés ese archivo de licencia. Entonces, yo en mi caso, no lo personal, lo tengo en imágenes en la carpeta. Vas en la carpeta licencia y eh, verificada 041 2017. Entonces, lo voy a abrir. Entonces, está cargando, está analizando. Vamos a esperar. Dice que si la información requiere, si la información siguiente es correcta, haz clic en sí. Entonces la marque sí. Gracias, al archivo de licencia se ha sido introducido con éxito. La marca aceptar, la marca aceptar, y listo. A mano, ya tenemos la licencia eh, hasta el 2017. ¿Cómo compruebo si hasta el 2017 suscripción? En su parte de suscripción dice suscripción válida hasta el 01. Perdón, 0401 del 2017 a las 3:55 con 37 segundos AM. día restante 773 días y un año tiene 365. Entonces tenemos alrededor de unos casi dos años y medio con una licencia de aguas full. Entonces eh, te lo dejo ahí para que lo descargues. Recuerda que la mejor manera de agradecer es un like al video y compartir dudas, comentarios, puedes dejarlo abajo en la descripción. ¿Cómo puedes descargar la licencia? Si no sabes cómo usar offline, muy fácil. Ya te muestro algo rápido. Entonces, el archivo va a empezar a cargar así. Aquí te va a aparecer, eh, eh, por favor, esperes 5 segundos y donde dice saltar publicidad eso es todo lo que tienes que hacer dale un clic aquí donde dice saltar publicidad y te va a llevar donde está la descarga del archivo entonces este bueno eso sería y no tengo más que decirte más que todo que descargue y nos vemos hasta la próxima este es mi canal brother de android pc también de ayuda pc o de frank Tutto center suscríbete ahí de esa forma como lo hice y también te quiero comentar que estuve en Facebook para que me visites por ahí y le regales un like a la, la, la página. Porque eh, ahí yo publico todo lo que tiene que ver con habas. Yo lo publico, a veces publico algún video nuevo pero más relacionado a habas, con licencias, cereales, todo lo que tiene que ver con habas. Ahí me pidió un, un amigo fans que le regale una licencia y ya se la voy a dar todo lo que están diciendo gracias y así. Eh, tengan seguro que yo leo sus comentarios escriban ahí que yo los leo y, y un tiempecito que tengo pum, yo yo le yo le envío por mensaje el, lo que él necesita de la licencia sería lo que sea, dale un like brother, estoy ahí y más que todo brother, suscríbete que me ayuda mucho para que te des cuenta cuando yo subo un video nuevo, gracias y hasta la próxima, chao